Hola, me llamo Carmen. ¿Sabes que las necesidades de una persona, su estilo de vida y su estado de ánimo influyen en lo que le apetece comer? Como esto me preocupa, soy promotora de salud.